Hola amigo, hola amiga. soy Jorge Cortés alias Pipo de la super banda Cranion Y hoy estoy aquí para darte una lección muy simple de una cosa que se llama independencia en la batería ¿Qué es la independencia? Básicamente hacemos diferentes cosas con nuestras cuatro extremidades Los dos bracitos, las dos piernitas Vamos a empezar con el pie derecho Que sería Este es el pie derecho este tiempo Uno, dos, tres, cuatro el pie izquierdo va a ser casi lo mismo, pero en el tiempo débil, en el I Estos son los pies Vamos a hacer las manos La mano esta es Y la mano izquierda es ¿Qué pasa si juntamos todo? Pues se oye así. También se puede hacer de otra manera, todavía más interesante. Hacemos notas en semicorcheas aquí que son dobles, o sea, son dos notas en un tiempo. Este es uno. Y hacemos lo mismo acá. Hacemos igual. Pero ahora bueno, vamos a hacerlo todavía más loco. Es casi lo mismo, pero vamos a hacerlo con dos bombos. O sea, el este Jazz, este normal. Este sería el patrón de los, de los bombos. Y sería así. El ejercicio de independencia. Amigo, amiga, danos like, campanita. Somos Cranion. Cuídate bien y pórtate también bien. Y nos vemos pronto. Y te mando saludos y apapachos. Adiós.